canábicas. Bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el que están encontrando todas las noticias y todos los tips de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, presidente, fundador de Grupo Canamich, también cofundador en revista Canaculta y nuevos proyectos que se vienen con la Confederación Canábica que estamos organizando entre varias eh, asociaciones que estamos al, alrededor del país, que estamos exclusivamente en el ámbito industrial, en el ámbito empresarial, así de que prepárense porque viene un congreso en Mérida el próximo 19 de noviembre. Ese va a ser un, una proyección de lo que vamos a hablar en la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días vamos a tener un tema en específico y el día de hoy pues les voy a dar cuáles son esos temas. Vamos a, a hablar el lunes de lo que es el mercado recreativo, todo lo que está alrededor del mercado recreativo, quiénes son los competidores, uh, quiénes están de forma legal, de forma ilegal, cómo está el mercado recreativo a nivel global, no nada más en México. Y vamos a, a hablar todo lo que tiene que ver pues, con este ámbito lúdico, tanto del de pequeño grupo de consumidores que van a ser beneficiados sobre esa regulación y el aún más pequeño grupo de productores. Entonces, ese va a ser el tema del día lunes el martes vamos a hablar de los mercados internacionales, cómo se está ubicando eh, la cannabis a, alrededor del mundo en las bolsas de Estados Unidos. Eh, vamos a ver lo que está pasando también en Israel. Todo lo que son los mercados internacionales vamos a ver el día martes. Y el miércoles, el miércoles vamos a tener el tema más pedido. Si tú tienes un tema en específico que quieres, del cual yo investigue y hable el próximo miércoles, escríbelo aquí abajo en los comentarios Aparte, suscríbete al canal, por, por favor, ponen el botón suscribir, eh, pónganle like al video también para que podamos nosotros llegar a más personas. Y va a ser el tema de qué quieren que hablemos el miércoles. Ustedes pónganlo aquí abajo en los comentarios. Va a ser el tema del miércoles, por eso estamos festivos el día de hoy. Y el jueves vamos a hablar también de las criptomonedas que ya existen en el mercado, las criptomonedas que están respaldadas en cannabis. Ese va a ser el tema del día jueves, así es de que estén preparados. Vamos a hablar de las cinco primeras criptomonedas o las cinco más grandes criptomonedas que están respaldadas en cannabis. Ya saben que no son consejos de inversión, cada quien haga lo bajo su propio riesgo, realicen sus propias investigaciones y eso es de lo que vamos a hablar el día jueves. El viernes, el viernes vamos a... ese día no vamos a tener video y el sábado vamos a hablar del tan mentado que hemos estado promocionando tanto aquí en las redes de Canamich eh, y en las redes de Pablo Luna, vamos a hablar del cáñamo industrial, vamos a ver cuáles son sus potenciales, pero también vamos a hablar de sus limitantes, porque nadie quiere hablar de sus limitantes, todo el mundo quiere hablar de la parte bella del cáñamo, pero también tiene muchas limitantes. En algunas cuestiones, en algunos ámbitos, como por ejemplo en el, en, en el ámbito de la construcción, el cáñamo no es viable, sí es realizable, sí se puede hacer todo lo que nosotros mismos hemos estado promocionando, pero no es viable ya en términos económicos, se, los costos se disparan altísimo y es de lo que vamos a estar hablando el día sábado. Vamos a, a, a esperar a que ustedes vayan por aquí poniendo sus mensajes de qué quieren que hablemos para el día miércoles. Recuerden que el día miércoles vamos a hablar del tema que ustedes elijan. Eh, vamos a leer este... Mensaje de Alejandro Herrera hola Pablo Luna, saludos desde Colombia, estamos disponibles para aportar a este excelente trabajo, Qué bueno el tema de las criptomonedas, será bueno que hablemos de inversión, tengo que aportar también, saludos desde Colombia. Excelente mi estimado Alejandro Herrera, Col Colombia de hecho es el segundo país donde más seguidores tenemos en esta, en esta fanpage, en esta página en Facebook y en YouTube, así es de que, claro, escríbeme aquí, por favor, en qué podemos colaborar, y los que puedan apoyar también enviando estrellas o algún regalo digital por aquí, vamos a estar muy agradecidos. Sí, ¿Cuál es el tema que tú quieres que tratemos aquí? Tú que estás viendo ahorita este en vivo, en pleno domingo, ya casi medianoche, aquí en el tiempo del centro de México, las 11 y 31, así es de que vamos a hablar de, pues, de todo lo, lo administrativo, eh, en esta semana, recuerden, lunes de Mercado Recreativo, eh, martes de Mercados Internacionales, de la Cannabis. Vamos a hablar el miércoles del tema más pedido. Todos los días vamos a estar viendo cuál es el tema que quieren. Por favor, escríbanlo acá. Eh, mi amigo de Colombia que acaba de escribir, Morelia Casas, ¿cuál es, cuál es son los, el tema que a ustedes les gustaría que se abordara en estas... pues en este live, ¿no? En estos días que vamos a estar trabajando intensa, intensamente... Y ya saben, ayúdenme a llegar a mi objetivo de estrella. Suscríbanse al canal acá abajo. Entonces, el jueves vamos a hablar de criptomonedas. Y el día sábado vamos a hablar de cáñamo industrial. Así es de que eh, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones todos los días. Y pues, si no hay más por el momento, vamos a dejarla por acá. Vamos a, a, a seguir todo lo que va a ser el día... Vamos a pasar otra vez lista, vamos aquí con el planner que ya tengo todo listo. Es El día lunes vamos a hablar del mercado recreativo, así es de que estén preparados. El día martes vamos a hablar de los mercados internacionales de la cannabis. Desde Egipto vamos a hablar de eh, lo que está pasando en Israel con la cannabis, está muy interesante. El miércoles vamos a hablar del tema más pedido. El jueves de las criptomonedas que están respaldadas en cannabis también vamos a hablar. El día, di, el día sábado vamos a hablar del cáñamo industrial. Así es de que ayúdenme a compartirlo, dejen un like en el video y nos vemos en la próxima, emprendedores y emprendedoras canábicos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el Congreso de Medicina Canábica y Agroindustria en Mérida, Yucatán, el próximo 19. Espérenlo, estamos aquí en pie del orden. Les mando un fuerte abrazo, pasen un excelente inicio de semana. Vamos a darle con todo esta semana, así es de que les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, es cuanto.